¿Te lo quiso arrancar? Cynthia Fernández y Nicole Neumann enfrentadas por un vestido. Ser totalmente sincero en televisión no es algo que los profesionales del medio recomienden por un motivo muy simple, para lograr estabilidad laboral en la pequeña pantalla es necesario no decir nada que pueda generar polémica, esto implica no hablar de temas controvertidos como política. Salud o educación y mucho menos animarse a tratar cuestiones que afecten directamente a los dueños de los canales. En pocas palabras, lo ideal es aplicar el clásico proverbio chino que recomienda, oír, ver y callar. Afortunadamente no todo el mundo piensa igual y en esa categoría puede colocarse a Ángel de Brito quien en su programa Los Ángeles de la Mañana no perdona absolutamente a nadie y es realmente muy directo cuando le toca opinar de las celebridades tanto a nivel local como internacional, Luis Miguel fue una de las víctimas de sus ácidos comentarios. El periodista no dudó en revelar en el programa Garra de Catalina que ni Laurita Fernández ni Florencia Peña estarán el año que viene en el Bailando por un Sueño, un detalle que podría enojar mucho a su jefe Marcelo Tinelli, se sintieron incómodas y nunca encontraron su lugar. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado. Yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal. Hoy, Ángel lanzó varias bombas periodísticas pero sin lugar a dudas la que más impacto tuvo fue una foto donde se puede ver a Cintia Fernández y Nicole Neumann luciendo exactamente el mismo vestido corto y plateado con una frase muy irónica especialmente para la modelo que siempre luce primerísimas marcas y es alabada por su buen gusto al elegir las prendas que decide llevar, dos por uno. Al ver la imagen y leer el comentario, Cynthia respondió rápidamente con un mensaje que generó mucha curiosidad porque no detalla demasiado aunque da a entender muchísimo, y no sabes el problemita que tuve por eso. Cuando te dije cubo y cargada voy cargada, sig. Andrea Taboada aprovechó para sumar presión con una pregunta picante, ¿te lo quiso arrancar? Signo de interrogación, sig. Hasta el momento, Nicole no hizo ninguna mención al tema.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 Cuando te dije cubo y cargada, voy cargada, SIC. Andrea Taboada aprovechó para sumar presión con una pregunta picante, ¿te lo quiso arrancar? Signo de interrogación, SIC. Hasta el momento, Nicole no hizo ninguna mención al tema.